colorear colorear una imagen en una para colorear esta imagen vamos a tener que utilizar la selección las capas y las capas para elegir la selección vamos a utilizar la herramienta crear y editar rutas vamos a empezar seleccionando la carrocería de la vespa Pueden utilizar los manejadores si dejas el botón izquierdo del ratón pulsado y a la vez mueves el ratón. Es muy fotográfico de código abierto y que no cuesta precio. O sea, no tiene precio. Simplemente es rápido. Es el programa seguro y es la alternativa idónea a Photoshop de pago. Se puede descargar en cualquier lugar. Y utilizar libremente una copia de, del programa. Poco a poco terminamos con la silueta. Para cerrar simplemente llevamos el punto hasta el inicio Y así tenemos creado el paso. vez la silueta hay partes que tenemos que quitar como son la zona del foco y la zona donde poner el spawn club y los logotipos para eso vamos a utilizar las herramientas de selección herramienta de selección libre en esta herramienta no tiene una herramienta tenemos que elegir extraer de la selección actual vamos a agrandar un poco y acercarnos a la zona donde vamos a trabajar bueno, parece que nos hemos perdido la selección pero no es así porque la vuelvo a crear con el par fruta selección porque no la había hecho. espero que esta sea la buena Bien. ahora utilizamos la herramienta selección eléctrica para quitar el foco de nuestra selección comprobamos de que está en extraer y hacemos un círculo con la forma de nuestra está frenada aquí la puedo corregir vuelvo a elegir la mitad de sección libre y esta vez Bien, Una vez esto vamos a la zona de para que la zona más complicada. Volvemos al 10% por y aquí con la misma herramienta. Error. Ahora vamos a añadir las zonas que son de calor. creado nuestra selección vamos a hacer una nueva capa y vamos a trabajar sobre ella. Menudo de capas, capa nueva, nombre de la capa Vespa y tipo de relleno de la capa transparencia, muy importante, aceptar. Sobre esta capa es la que vamos a darle el color a lo que hemos seleccionado. He cogido un color un poco dorado. Esta es la manera correcta de colorear una foto. Hay que trabajar sobre esas capas y hacer distintas selecciones según qué parte de la foto queramos colorear. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el siguiente capítulo.